Héctor Muñoz, uno de los propietarios de la metalera, a la cual el pasado fin de semana la alcaldía de este municipio le impuso una multa que asciende a 100 mil pesos. Dijo este martes que contra las informaciones ofrecidas al respecto, cuenta con los permisos requeridos. Como tú acabas de ver, yo te, te mostré los documentos que teníamos permiso medio ambiente, pero se venció y estamos en el proceso de volver a, a legalizarlo. Tú viste los documentos que ya está entregado todo en la Secretaría de Medio Ambiente. ¿Por qué fue eh, la multa? Supuestamente, supuestamente no. que Fue así con realidad. Una basura que estaba ahí afuera. Tenía no, unos cuantos sacos y cosas. Y el señor alcalde pasó, andaba en Día Nacional de la Limpieza. Vio la basura. Se enojó con razón. Yo lo sé, con el enojo de es también que lo es un berrinche que hasta vergüenza le puede dar a el señor alcalde al de esa forma. Afirmó que los metales comprados no son robados, aunque admite es posible que se puedan dar casos mínimos. Mi amor, eso eh, dice, que si quiere llenar la boca de mentira, tú puedes decir eso. Con las grandes compañías de San Francisco, todas las chatarras la venden casualmente la gente de Telenor o la gente de los de son los, de la misma gente de Telenor, venden la chatata de ellos. Tú le preguntas a la gente de, de, de, del Yoma, ¿qué hacen con sus chatas? Se la dan los empleados, la botan, se vende. Le, gusta, le pregunta a los dueños del porvenir, a don José López. y pues así, Lo mismo. Es, en, le preguntas a Vidier del Nordeste, a Mario Rojas. ¿Qué hace con el eh, rechazo del aluminio? Se lo votan, ¿no? yo lo vendo. ¿Ya a quién lo ha A la metralada allá abajo. Mayormente todo se compra eh, todo por la, vía, por la ley. Puede ser que haga un deliz alguna vez, pero que uno no anda buscando problemas con caballar sencilla. En cuanto al pago de la multa, Dios se limitó a decir que está en manos de su abogado. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.